Aproximadamente dos soles en algunos casos. Sí, un puntito. que es lo que hemos estado observando en este recorrido que ha hecho rápidamente nuestro compañero Henry Rumiche. Pero seguimos con los guantecitos porque atención en casa, vamos a seguir enseñándoles cómo reconocer buen pescado. Lección número uno, ya saben poner el dedito... Que se regrese, así como ha sido, ¿no? El ah, tema de los sí, ojitos sí. también Ajá. y además la piel brillosa. La piel brillosa. ¿Hay algo en eh, ah, sí, sí, sí. Sí. Tenemos que ver las agallas si se puede. Las manitos vamos a colocarlas cerca sí. de esta zona que Ay, se puede sí, levantar sí, sí, sí. y vamos a ver la parte de las agallas. A ver, ahí muéstralo, por favor. Sí. Esa Ay, parte sí, de acá. Sí, sí, sí, sí. Tiene que ser con UN color rojizo, con lo claro. no lo vemos, creo, ahí. Hay que girarlo. El chor, nos avisas. Acá. Ahí está. Esa es. Esa ¿Ya cómo tiene que estar la galla? Color rojo, okay. color rojo vivo. Si lo vemos un color más opaco, no que ya prácticamente no es un rojo vivo, tendríamos que descartar ese pez. Ya sospecho. Lo visto en el mercado muy bien, ¿no? Se sí, ve así todo Pero ya, pues para... ¿Algún... Otro consejo. Sí, siempre que vayamos a hacer la compra, que esta esté bajo refrigeración o con hielo, por lo mismo que ese calor podría tener estos parásitos y hacer que una persona se enferme fácilmente. Por eso siempre hay refrigeración. Y algo que mencionaron y que es un mito muy popular, que si no está comprado en el día, no aporta nutrientes. Puede ser congelado incluso seis meses y el valor adicional se mantiene intacto. Incluso seis meses. O sea, tranquilamente... Yo lo podía comprar y lo pone ahí a congelar y tranquilo para la Semana ah, Santa. Suficiente. Mira, claro, mira porque a ver, todos cuéntate. van, llenan el terminal sí. un día antes o el mismo día el mismo porque día. dicen, no, tiene que ser. Por ejemplo, lo compra hoy día tranquilo, que no hay tanta gente, lo congela bien y el pescado es igual de nutritivo. Ah, no. Exacto, y completamente igual. Y nos cerramos un, unos soles porque va a pasar los días y va a subir. Gente, y la aglomeración. La aglomeración. ¿no? Aquí tenemos Perfecto. Ya... la trucha. Ah, la trucha sí, también. Y ahí se ve, ¿no? Eh, eh, ya la, piel, color, la piel característica, ¿no? ¿Qué tenemos que ver acá? Acá tenemos que ver que esté un color compacto también, que esté como que uniforme, no haya grietas. En ocasiones se podría ver como que unos pequeños eh, parásitos, ¿no? Hay que prestar mucha atención porque sí es fácil de reconocer. En este caso hay que ver, como dije, piel brillante, liso, que no haya presencia de algún color medio raro. Okay. Y sobre todo, refrigeración. ¿verdad? Esta este está refrigeración. Okay. Esta ok. Perfecta. ¿Lista está lista para preparar. preparar. ¿Y, y, ¿Y cómo la podemos preparar? A ver, Alexandra, tú sí. que eres nutricionista. Estaba esperando esa pregunta. Por favor. <risa> Tiene que ser, si es posible, bien cocido. ¿ya? Uh -huh. Para que esas proteínas que es su componente se pueda absorber bastante bien. Uh -huh. okay escabeche, ¿no?, al horno, se presta. Si lo hacemos en ceviche, está también perfecto. Uh -huh. La idea es que cuidemos mucho el tema de refrigeración. Uh -huh. Si vamos a consumir el pescado frito, recordemos que la parte oscura de los pescados... Uh -huh. ...tienen omega-3. Claro. Ese omega-3, cuando se cocina con mucho calor en aceite se pierden un 90%. Ah. Entonces, si queremos aprovechar ese omega-3 para el cerebro, el corazón, las mujeres gestantes, es mejor sudado, escabe, echa la plancha, ¿no? Se presta para ello. Tremendo, sí. ¿eh? buen consejo eso porque... Qué buen dato eso del omega-3. Claro, bueno, sí sabíamos que la parte oscura es sí. muy nutritiva, sí, sí, sí. pero no sabíamos que frita ya se pierde se casi perdía todo, todo ¿no? Sudado entonces. Y carne blanca y carne negra, una última, así rapidita. Hay muchos mitos también, que sí, la mejor pe... es la blanca, la negra. ¿no? Mejor es la parte oscura, la... los pescados oscuros, porque tienen más omega 3. Sin embargo, la parte blanca, los pescados blancos se absorben o digieren bastante bien. Entonces, ante una gastritis, un problema gástrico, nos vamos por ese lado. Ya cuando estemos mejor, vamos por los pescados oscuros. Perfecto. Mira, excelente. Ahí están los consejitos. Ya, ya saben sabe. cómo comprar un pescado, revisar que esté fresco y cómo también cocinarlo para ganar la mayor cantidad de nutrientes en el organismo. Correcto. Alexandra, muchas gracias, gracias. como siempre gracias. por estar aquí y compartir estos consejos que son realmente importantes. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Shakira, Shakira. Cintia, porque ya se fue. Fue de Barcelona, ahora se instaló en Miami, ¿no? Así es, como y, ya lo había anunciado. Y puso una carta ahí en redes, un comunicado, una despedida bastante sensible, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los detalles? Todo lo conoce en la siguiente nota.